De la 22 semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y se puso a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me, me dirán aquel refrán, médico cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, les aseguro, que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y tres meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Vamos a leer desde hoy hasta el final del año litúrgico al evangelista Lucas. Empezamos con una escena muy significativa, programática, que se puede decir que da sentido a todo el misterio mesiánico de Jesús. Su primera predicación en la sinagoga de su pueblo nazaret. Jesús acostumbraba ir a ir a la sinagoga todos los sábados. Es invitado para leer al profeta Isaías. Las lecturas de la ley las hacía los rabinos. Los de los profetas las podían hacer los laicos, como Jesús que hubieran cumplido los 30 años. Es como el programa mesiénico de Jesús. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús lo comenta, es como su humilía, y dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Las primeras reacciones son de admiración y aprobación por parte de sus paisanos, sin embargo, después quedan bloqueados en su falta de fe, porque no aceptan que Jesús sea el Mesías y dice, ¿no es este el hijo de José? Jesús se queja sobre su falta de fe, comparada con la aceptación que han encontrado en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 Usano. En otros pueblos, cita dos refranes o dichos de su época, médico cúrate a ti mismo y nadie es profeta en su tierra. Jesús fue un hombre como los demás hombres, perfecto en la humanidad, que tuvo la misión de revelar a Dios en y desde su condición humana. El Jesús histórico nos da a conocer la humanidad de Dios. Más aún que Dios es irreconocible si lo desligamos de lo humano de nuestra condición mortal. Por eso el Espíritu de Dios envió a Jesús a anunciar a los pobres, cautivos, ciegos y esclavos, la buena noticia de la liberación al enviarlo hace ahora ya dos mil años como salvador y evangelizador. Ojalá también nosotros le miremos como sus paisanos al principio. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Jesús comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Cuando escuchamos en las lecturas bíblicas cada día, no se nos proclaman para que nos enteremos de lo que pasó solamente, sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora hoy y aquí para nosotros. Es lo que nuestra meditación personal y la humilía deben buscar siempre. Actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho. Que el Señor los bendiga.